se pueden hacer demostraciones en LEA por caso sobre lista. Los casos serán o bien en la lista vacía o en la lista no vacía, sin necesidad de hipótesis de inducción, simplemente por distinción de caso. Bien, y para ello vamos a coger un ejemplo, como siempre, del de curso de primero. Aquí tenéis la página. Esta es la página del curso. Está el tema 8. No la página del curso, sino la página del tema 8 del curso en el que se hacía razonamiento sobre programas. Y la propiedad que vamos a ver, el ejemplo que vamos a utilizar, es la concatenación de lista vacía. Mirad, primero, como siempre, empezamos viéndolo en hacker, recordando cómo lo hicimos en primero. ...para después hacerlo en LEA. Hacer la transformación y verificar que las demostraciones que hicimos son correctas. Bien, en el preludio entre las funciones predefinidas de Hacke... ...está la función para reconocer si una lista es vacía. La función null, que coge una lista de cualquier tipo... ...me va a devolver un booleano y va a ser verdadero si la lista es vacía y falso en caso contrario. Bien, y como siempre ponemos los dos nombres como comentario primera y segunda ecuación. La concatenación ya la hemos visto varias veces y la propiedad que queremos demostrar es la lista xs es la lista vacía sí y solo si sí. la concatenación de xs con xs es la lista vacía el sí solo sí, bueno, pues en este caso es simplemente la igualdad. Si los dos van a dar verdadero o los dos falsos. En primero lo hicimos diciendo por inducción. Bueno, en realidad vamos a ver que la hipótesis de inducción no, lo hace, no se usa y entonces, bueno, pues se puede hacer simplemente por caso. Bien, primer caso, que sea la lista vacía. Si la lista es vacía, pues... Eh, por definición de ser vacío, me da verdadero. En, además, el vacío concatenado con el vacío también es verdadero, con lo que los dos dan el verdadero. Bien, y en el segundo caso, suponiendo que no es vacío. Bueno, vamos a suponer que es de la forma I y S. Bueno, pues por la segunda ecuación de, la, de ser vacío, pues el xs daría falso, la concatenación. Bueno, pues por la segunda ecuación de la concatenación, el s concatenado, bueno, pues es i -E con la concatenación. Y como esta es una lista compuesta por la segunda ecuación de ley vacía, pues ya tendríamos falso. Bien, lo que os decía. Veis que en, este, en esta demostración, aunque dicho inducción, en realidad no estoy usando la hipótesis de inducción. Lo único que estoy usando son las ecuaciones de concatenación y las ecuaciones del ser vacío. Bien, pues vamos a comenzar la traducción a, a Lea y como siempre para no tener que estar moviéndome del editor a, de, de EMAC al navegador, pues lo voy a poner aquí mismo, Escape X, e, v, v, que es el navegador de EMAC, le doy la dirección, ya lo tengo y lo que quiero ver, lo que quiero formalizar es el apartado 3.6, aquí lo tengo. Bueno. Voy a ponerlo arriba lea y abajo lo que quiero formalizar. Bueno, vamos a empezar. Primero tendré que empezar definiendo qué significa en lea ser vacía. El equivalente de la función null. Como siempre, importo la, libre la librería de listas, Abro el espacio del nombre de lista y para no complicarme las notaciones, bueno, pues uso esta variable. Alfa sobre tipo, que equivale a la variable de tipo A. X, variable sobre elementos de tipo A. X, S, Y, S, ZS, Bueno, en realidad podía haberlo puesto solo X, creo que YS Y, S y Z, no la uso. A ver... Control C, Control R, eh, parece que alguna sí usaba, vamos a ver, control, bueno, vamos a ver, la IS y Control C, Control R, parece que la IS sí la he usado, no sé en dónde, pero bueno, ya está que no hay ningún error. La que no necesitaba era la Z. Bien. Bueno, la función con y las propiedades ya la hemos estudiado, la hemos visto en vídeos anteriores y simplemente las pongo aquí. Las reglas de simplificación, la primera con nil, la segunda con cons. Bien, y vamos a definir la función es vacía, que es el equivalente en el, a la función null que hemos visto en hack. Bien, primero el tipo. El tipo va a coger, hombre, ya esto lo hemos insistido muchas veces, eh, eh, para separar el nombre, bueno, lo pongo aquí mejor, en definición, el nombre de la función, y para separar el nombre de su tipo, pues se pone los dos puntos, que en hack era doble dos puntos, en lugar de corchete A, lista alfa y en lugar de el tipo de los booleanos que en hack, eh, en hack es con la B mayúscula, bueno, pues en lea también está el tipo de los booleanos, pero la B en minúscula. Aquí los tipos veis que lo llevan minúscula. Bueno, primera ecuación. Ahora hay que escribir las dos ecuaciones. Primera ecuación. Si es la lista vacía, pues me va a devolver TT. Mira otra pequeña diferencia entre hackel y lean. Mientras que el valor verdad en hack en se escribe con la palabra verdad en inglés con la T mayúscula, en los booleanos de lean se escribe con el TT. T, porque el otro, el true está para las proposiciones. Y el falso, que era falso con la F mayúscula en inglés, en hack, pues en lean es FF. F. ¿Bien? Y una vez que lo tengo, pues puedo evaluarlo. Vamos a evaluar. ¿Es vacía la lista? Bueno, pues me devuelve tt. ¿Es vacía la lista que solo tiene el elemento 1? Falso. Y si en lugar del 1 le pongo, yo qué sé, el 5, pues le sigo preguntando. ¿Es vacía la lista que tiene el 1 y el 5? Pues me dice que es falso. Bien, para que no me dé el aviso de que hay una evaluación ¿Pendiente? Bueno, pues le pongo el comentario y ya está. Aquí, eh, para usarla, lo único que hice fue comentarlo. En lean lo que voy a hacer es introducir dos lemas y voy a seguir siempre eh, el, la, el mismo criterio a la hora de ponerle los nombres. El caso vacío le pongo nil, el caso no vacío le pongo conch. Aquí tengo los dos lemas. Y la demostración es simplemente los dos por reflexividad. Recordad que evalúa los dos lados y comprueba que son iguales. Bien, pues ya tengo, <coughs> digamos, todo lo que necesito para meterme en la demostración. Ahora vamos a ir a la demostración. Bueno, aquí cuando entraba en la demostración yo le decía... ...por inducción en x Hemos dicho que inducción no es necesario, bastaría... Pero también uno puede poner inducción y no usar la hipótesis... ...pero bastaría decir que la demostración es por caso. ¿Y cómo se le dice a Lean que la demostración base por caso? Bueno, pues con la palabra caso en inglés. Según el tipo va a distinguir caso. Y lo mismo que hicimos con la inducción le ponemos A y AS, que es lo que va a usar en el caso de, de, de, de que la lista sea una lista compuesta. Bueno, vamos a ver la sesión Esto es lo que hay que demostrar y cuando le digo por caso, mirad, me crea dos objetivos. El primero es el caso vacío y el segundo es el caso no vacío, en donde, como le hemos dicho, coge un elemento A y una lista S y lo que quiere es demostrar la propiedad con la lista, pero sin hipótesis de inducción. Bueno, pues cada caso lo vamos a escribir dentro de una llave y empezamos con el primer paso. Como yo tengo la, eh, aquí, esta expresión, la primera ecuación del con nil, con nil, nil me lo va a reducir Anil. Y ya son iguales, no tengo ni que aplicar la definición que es vacía. Así que ya está más corta que la que vimos a mano. Así que le digo que con la primera ecuación del CON y listo. Ya lo tengo de mostrar el primer caso. El segundo. Bueno, si le digo que aplique el CON con aquí tengo el CON de una construida, entonces lo que va a hacer es sacar el con const, ¿vale? con de X construida con XS, X y XS. Pues el X lo saca afuera y construye con el resto. Luego este A lo va a saca afuera y construye con el resto. Ahora le digo que utilice el es vacía con. El es vacía con lo que me va a hacer es que si la lista no es vacía, pues me va a devolver FF. Bueno, lo va a encontrar en la parte izquierda y observa que cuando lo aplique la parte de izquierda el término de la izquierda te va a quedar como falso. Bueno, y aquí pasa lo mismo porque eh, tengo es vacía aplicado entonces si vuelvo a aplicar lo mismo sacará falso y como los dos son iguales eso termina la demostración. Bueno, ya tenemos una primera demostración. Vamos a a ver que esta demostración, en fin, como siempre, esta demostración es larga para algo realmente simple. La podemos simplificar ¿cómo? A ver, en el primer paso que he usado, con, reescribí con la primera ecuación del CON, pero como la había declarado que esa ecuación iba a ser de reescritura, entonces sí le digo que simplifique, pues ya está. Así que el primer caso se quedaría en simplifica. Y en el segundo caso ¿qué he hecho? La segunda del con, que es regla de simplificación y las dos, y la segunda de vacía que también luego simplemente por simplificación ya tenemos la demostración. Bien, vamos a ver que se puede seguir simplificando. Tenemos eh, casos y los dos por simplificación bueno, puedo decir que la demostración va a ser por caso en xs y el punto y coma es y a todos los objetivos que genere porque cuando lo hago con caso, pues me va a generar objetivos y para cada uno de esos objetivos lo que le digo es que aplique simplificación así que hemos visto primera demostración con táctica, la segunda táctica con simplificación, la tercera eh, prácticamente automática. ¿Lo podemos usar, hacer también con declarativa? Bueno, vamos a ver que sí. Igual que existe el, eh, la táctica caso, existe una, un lema que es caso sobre en la teoría de lista. ¿Y qué dice ese lema? Pues que si yo demuestro la propiedad C es una propiedad de las listas. Si demuestro la propiedad para la lista vacía y la demuestro para las listas compuestas, es decir, una lista que tiene un primer elemento y un resto, entonces ya lo tengo la propiedad para todas las listas. Bien, pues vamos a usarlo. Primero hay que demostrar el caso de la lista vacía. Lo voy a poner así. Control C, control G. Esto es lo que tengo que demostrar. Bueno, pero para demostrar que es lista vacía, en realidad, lo voy a hacer más, muy detallado, en realidad yo tengo el con nil, con nil es esta propiedad, que con nil, con is es is, pero si el is lo cojo como lista vacía, pues esto me va a decir con nil. Nil igual a Nil. Bueno, y en realidad lo que tengo que hacer es aplicar a los dos miembros, después de que ya lo he hecho la sustitución con el vacío, aplicar a los dos miembros la función es vacía. Y el lema que me sirve es el lema de congruencia con los argumentos, que dice que si f es una función y... Sé que los dos términos y tengo una igualdad, el A1 igual a 2 le puedo aplicar F a los dos términos de la igualdad, a la 1 y a la 2 y la igualdad se mantiene. Por eso aquí aplico R vacía a los dos términos de la igualdad, con NIL vacío y ya está. Bueno, pues vamos ahora al segundo caso. En el segundo caso, que lo escribe de esta forma tan rara, bueno, con el H de ITL, bueno, en lugar de HD vamos a coger A, en lugar de TL vamos a escribir coger AS y lo que hay es que demostrar que esta lista es vacía. Como lo quiero hacer muy detallado, no solo declarativo, sino también muy detallado, lo voy a demostrar mediante una cadena de igualdad. Primero, tengo es vacía A, AS. Eso me va a dar falso. ¿Por quién? Por el lema... Eh, por la segunda ecuación de la es vacía bien, y por otro lado el es vacía A con algo también es falso por el mismo lema por el lema de es vacía y ahora A con esa es este A se puede meter dentro de este A -S por la segunda ecuación del concatena y ya he llegado a donde quería ya tengo la Tercera demostración, en realidad no sé si llevo bien los números, sí. Eh, no, en la cuarta demostración. Lo que pasa es que aquí no he cambiado el número. entonces sería la quinta. Bueno, la quinta demostración. Bueno, podemos simplificar en algo, voy a dejar para que estén las dos juntas, puedo simplificar la, de, la demostración anterior, Pongo aquí también, que esto ahora ya es la sexta. ¿Puedo simplificarla? Hombre, sí, porque si la dejo, vamos a ver, si la dejo tal como estaba, tengo lista, casos sobre XS y todo lo que aquí uso, que es simplificación. lo pongo simplemente por simplificación. Y todo lo que aquí escribo, que es por simplificación. Veis que la demostración ahora ha quedado bien compacta, ha quedado simplemente en una línea bueno, más compacta la teníamos porque aquí la teníamos eh, donde la tenía aquí, aquí la teníamos todavía más corta, pero bien aquí en lugar de la táctica de casa lo que estoy usando es el lema de casa y nos quedan otras posibles demostraciones que son las 6 y las 7 voy aquí, que usando patrones, bien le doy un lema. Bueno, ¿y cuáles son los patrones? O es vacía o no es vacía. ¿Y en los dos cómo lo hago? ¿Con los cálculos y qué cálculo? Exactamente los cálculos anteriores. O si queréis, también la ponemos el lema y es por cálculo. Aquí están los dos casos y en los dos por simplificación. Finalmente, la función que nosotros hemos llamado es vacía y que en hash, es la función null, bien, en le hay una función que se llama esnil. Esnil es lo mismo que es equivalente al vacía y la podemos usar importando la librería, abriéndola, podemos evaluar y también podemos demostrar, por ejemplo, el lema que hemos estado haciendo, el esnil, la lista vacía, sí, solo sí, la concatenación, bueno, la lista xs, sí, solo sí, la concatenación con ella misma es vacía lo podemos hacer exactamente igual por caso y con la táctica automática bien y eso es todo por ahora como siempre en los comentarios del vídeo están los enlaces al código y de enlace también a la sección de lean que se puede ejecutar en el navegador sin necesidad de instalación y ahora sí, eso es todo por ahora